Hola, qué tal queridos amigos, feliz año, concluye nuestro año 2022 y ya nos disponemos para vivir este año 2023 en la presencia de Dios. Recordemos mis queridos hermanos, darle gracias a Dios, hoy en un momento a lo largo de este día saquemos ese espacio para hablar con Dios, para dar gracias, para la pudiéramos participar en la Eucaristía en nuestra parroquia. Gracias Señor, lo hemos recibido todo de ti. Tu amor es grande, gigante para con nosotros. Amén. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella. Y sin ella nada se hizo de cuanto existe. En la palabra había vida. Y esa vida ha sido la luz de los hombres. La luz que sigue brillando en las tinieblas. Ya que las tinieblas no pudieron eclisarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, con el anuncio de esta palabra concluimos este año civil y nos disponemos ya para iniciar nuestro 2023, que sea el Señor Dios Todopoderoso el que nos acompañe, el que nos guíe, el que nos dé fortaleza para que perseveremos en este camino del Señor. Un abrazo para todos, un feliz año, que Dios los guarde y los proteja.